Todos guardan secretos A veces es la única manera De proteger a nuestros seres queridos Te conozco Asesino de dioses ¿Qué quieren de mí? Vinieron a buscar a un dios de la guerra. Tú no quieres una guerra, ¿verdad, Kratos? Toda esa sangre en tus manos, en las manos de tu hijo. ¿Qué es lo que no me estás diciendo? No puedo hablar de eso, pero debes confiar en mí. Intenté recorrer este camino contigo. Pero no lo crees ni un poco. ¡Y aún así te sigo! Porque todo lo que importa es que estés a salvo. Pero eso no es todo lo que importa. ¿Quién te mantiene a salvo? No necesito que me protejas. ¿Estás seguro? ¡Dios farsante! ¡Ah! ¿Qué sabes siquiera sobre la divinidad? ¿Durante tus vidas alguien alguna vez te adoró? ¿Acaso te rezaron? ¿Puedes al menos imaginar ese tipo de amor? ¡No! ¿No te importa nada que no sea tú mismo? ¿Que no sea ese monstruo que mata sin razón? destino solo te ata si lo dejas haz lo que sea necesario no porque se haya escrito nosotros no. PlayStation.